Las quedadas, las quedadas pues eh, son las jornadas de convivencia para las personas asociadas y simpatizantes que quieren acercarse a la asociación eh, para conocer nuestros proyectos. Normalmente se realizan en un entorno natural, en sábado, eh, tres o cuatro veces al año, y en estas quedadas normalmente participan también otras asociaciones afines. Eh, ...en la cual pues, nos explican sus proyectos... ...y en las cuales también podemos participar... ...asociaciones que han, que han participado pues, pues Intermonos... por ejemplo de Comercio Justo... ...participó FIARE de Banca Ética... Eh, ...participó Soma Energía de Cooperativa de Energía Eléctrica... ...etcétera, etcétera ¿no? ...en definitiva eh, son unas jornadas para fomentar la, la relación entre, entre socios... ...y entre todas aquellas personas afines... Eh, ...que quieren acercarse a conocernos... ...y que bueno pues sienten curiosidad... ...y que bueno pues muchas de ellas finalmente se asocian... ...y participan de nuestros, de nuestros proyectos... Eh, ...al final se pasa un día realmente divertido... ...comemos juntos, se realizan actividades... ...incluso en alguna ocasión hemos participado en alguna danza en alguna eh, Normalmente las quedadas se anuncian en las fechas en nuestra página web, en el apartado de eventos para que todo el mundo conozca y participe y pueda acercarse a nosotros con toda libertad.